7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vivos! Termina un año más. Pero no fue un año cualquiera. Hemos vivido tiempos donde la salud y la economía han afectado a nuestro hermoso pueblo mexicano. Pero México es mágico. Mágico en su comida, mágico en sus tradiciones, mágico en su gente, mágico por donde lo veas. Y esa magia la vemos en nuestros pueblos mágicos. Hemos bailado y disfrutado un gran concierto sin salir de casa, con tan solo un clic. Un clic que nos traslada a un espacio virtual que conecta a descubrir nuevos lugares, siendo el enlace que te aproxima a vivir y ser parte de la maravillosa magia de México. Magia mágica de nuestros pueblos mágicos, que preservan el color de nuestras tierras que cultivan sabores milenarios. La magia maravillosa que encontramos en cada uno de los matices reflejados en la arquitectura, que permite contar nuestra historia a las generaciones futuras. Multicolores son las postales de nuestros hermosos paisajes, como el de Huasca de Ocampo en Hidalgo, siendo uno de los principales atributos que lo convirtieron en el primer sitio denominado como Pueblo Mágico, mítico lugar de bosques frondosos, acompañados de la leyenda de hadas y duendes, siendo los encargados de proteger la zona ecoturística de Huasca de Ocampo. Hoy, la magia se refleja en 132 pueblos mágicos que permiten degustar una rica cerveza en Tecate. Mientras visitas la zona arqueológica de Vallecitos, adentrarte en el laberinto de casas grandes en la zona de Paquimé, poder saborear una rica tortilla de maíz en Jala y brindar con un tequila en Jalisco. Inigualable el color azul turquesa de la laguna en Bacalar. Y sorprendente, la esencia multicultural de nuestra gente, siendo testigos de una cultura histórica, de colores, sabores, tradiciones y figuras que solo en México existen. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos en su edición virtual. Para dar inicio a este magnífico evento, quiero invitarlos a ver el mensaje del secretario de Turismo del Estado de Hidalgo, el doctor Eduardo Javier Baños Gómez. Adelante, secretario. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho afecto al licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. De igual manera, Saludo al secretario de Turismo de México, don Miguel Torruco Márquez, reconociendo y agradeciendo el apoyo que siempre y generosamente nos ha brindado. Hoy quiero agradecer de manera especial la presencia del embajador Mohamed Al-Kuwari por aceptar que en esta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, el Estado de Qatar sea nuestro país invitado. Amigas y amigos, hoy es el día. El día que tanto hemos esperado, semanas, meses, han pasado desde el último año en el que las dudas, la incertidumbre, pero sobre todo la unión y la solidaridad han llenado nuestros corazones en todo México. Hoy, el equipo de la Secretaría de Turismo Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo llegamos al punto medular de una jornada de arduo trabajo, para poder presentarles la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, que en esta ocasión es de manera digital. Este tianguis es un evento que nace en el año 2019, siendo su predecesora la Feria Nacional de los Pueblos Mágicos y que don Miguel Torruco Márquez, con esa edición que lo caracteriza, decidió transformar. Reconozco su trabajo y agradezco su respaldo incondicional. Gracias también al señor gobernador Omar Fayad Meneses por el apoyo y respaldo que siempre ha brindado al sector turístico mexicano y al sector turístico hidalguense. La edición del año 2019 nos trajo grandes satisfacciones, generó una derrama económica de más de 147 millones de pesos, más de 151 mil asistentes pudieron disfrutar de esa magna exposición de los de en ese entonces 121 Polos mágicos, que ahora por cierto han aumentado a 132 localidades que gozan ya de dicho distintivo. Los beneficios y bondades derivadas de este evento son diversos. Ejemplo de ello son las citas de negocios, movimiento de mercancías, intercambio de culturas y una revolución en la forma de hacer turismo. El Tianguis realizado en 2020 siguió su curso, por lo cual desde aquí envío nuestro reconocimiento al Estado de San Luis Potosí por esa exitosísima segunda edición, les refrendamos nuestra amistad y nuestra admiración. Hoy en este año 2021, Hidalgo vuelve a ser sede de este magno evento, mismo que realizamos de manera digital, porque las condiciones así lo exigen. Sin embargo, les puedo garantizar que hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que sea inolvidable y exitoso para todas y todos ustedes. Contaremos con elementos técnicos novedosos harán de este tianguis... ...un evento trascendental y único... ...además, nos congratulamos... ...por la participación de Qatar... ...como país invitado... ...de nueva cuenta, muchas gracias señor embajador... ...estamos completamente seguros... ...que su participación... ...en mucho contribuirá a la difusión... ...y pluriculturalidad... ...de nuestro magno evento... ...en Hidalgo, estamos muy orgullosos... ...de ser cuna y sede bienal... ...de este magno evento... ...este tipo de acciones enaltecen nuestra vasta oferta turística que va desde esos pueblos que tienen calles adornadas con tapetes y colgantes multicolores, pueblos mágicos, pueblos con sabor, haciendas, exconventos, el geoparque, la comarca minera, así como una geografía extraordinaria, altiplanos, sierras, cuencas, barrancas, valles, montañas y la más hermosa de las huastecas con su más extraordinaria tradición, el Chantolo. Hidalgo, donde todo nace, cuna de deportes tan mexicanos como la charrería, el fútbol, el golf, el tenis Y cuando de pueblos mágicos hablamos, también somos cuna de este programa Ya que en Hidalgo tenemos Aguasque do Campo, primer pueblo mágico de México y de todo el mundo Al cual se le suman Real del Monte, Mineral del Chico, Huichapan, Tecozautla, Simapán y la última de nuestras joyas, Zempoala Hidalgo es magia, es sabor, es alegría, es vivir momentos y un sinfín de experiencias que brindamos a nuestros visitantes. El turismo, sin duda alguna, es la palanca de desarrollo que nos permitirá a todas y a todos salir adelante con grandes eventos como este. Los invito a que pongamos nuestro mejor esfuerzo y encaminemos nuestras acciones para ayudar a nuestra gente, la gente que hace que México sea una potencia turística, que provoca ...la llegada de millones de turistas... ...y millones de divisas... ...pongamos a México como prioridad... ...generemos turismo... ...hagamos el mejor evento... ...hagamos un gran tianguis de pueblos mágicos... ...que viva Hidalgo... ...que vivan los pueblos mágicos... ...que viva México... Hidalgo Mágico... ...gracias Secretario Javier Baños Gómez... ...por este mensaje... ...y gracias por la gestión que a lo largo de este tiempo ha realizado para poder ser sede bienal del Tianguis de Pueblos Mágicos. Los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por ser excelentes anfitriones ante los ojos del mundo y para demostrarlo le damos la más cordial bienvenida al excelentísimo embajador de Qatar, Mohamed al kuwari Bienvenido embajador. Salam alaikum buenos días, un abrazo virtual a toda la comunidad virtual presente en la fiesta natural del y de los 132 maravillosos perros mágicos y mi querido México. Quiero hacer mención especial a las siguientes personalidades y por sus magníficos esfuerzos. y hacer México un gran destino turístico y estoy seguro que pronto este gran país será la meca del turismo del mundo. Gracias a ustedes. Licenciado Miguel Torroco Márquez, secretario de turismo. Distribuido, licenciado Omar Payat Menezes, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo. Doctor Eduardo Javier Panius Gómez, Secretario de Turismo del Magnífico Estado de Hidalgo. ¡Órale! ¡Qué gran honor tengo! en representar el estado de Qatar como país Vaya orgullo para mi gobierno y pueblo, y porque Qatar consagra el turismo y en especial el sostenible. Qatar celebra la tercera edición de Tianguis de Pueblos Mágicos y festeja el éxito de cada uno de ellos desde Huasca y Ocampo, hasta Tecate. Antes de conocer los pueblos mágicos, sentía que algo me faltaba, como adentorero y amante de la naturaleza, cultura y gastronomía. Sin embargo, una vez probado los ricos lagos típicos mexicanos, en cada pueblo mágico He visitado, me he dado cuenta que he conocido el paraíso terrenal de y declaro con firmeza lo siguiente: quien no conoce más realmente no ha conocido la verdadera esencia de la cultura, la naturaleza ni la gastronomía. Y porque Qatar considera la costumbre y tradiciones parte céntrica o anón de la cultura de un país, sentimos esta edición de tianguis y pueblos mágicos como nuestro patrimonio y queremos que el éxito y el triunfo sean sus sinónimos. Y por todo lo antes dicho, en el nombre del gobierno y el pueblo catarí y el mío personal, deseo que este Tiangues alcance su máximo éxito y que su brillo destituya en el mundo entero. ¡Viva México! País, hermano y amigo. al embajador Mohamed al Al-Kuwari por su presencia en este evento turístico. Estamos seguros que la relación entre nuestros países continuará fortaleciéndose. Shukran and En estos momentos, damos la bienvenida al secretario de Turismo del Gobierno de México, el licenciado Miguel Torruco Márquez. Bienvenidos sean todos ustedes a la tercera edición del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, nuevamente en la versión digital, a fin de preservar la salud de expositores, compradores, proveedores y visitantes. Saludo con gran afecto a mi buen amigo Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, entusiasta e impulsor de nuestros Pueblos Mágicos, y del turismo de México, a los presidentes de nuestros 132 Pueblos Mágicos, quienes son realmente pieza clave en el resurgimiento de estos singulares destinos. Cómo olvidar a nuestros buenos amigos, los artesanos, cocineras tradicionales, empresarios, ciudadanos y amantes de los Pueblos Mágicos, quienes son el motor y la razón de ser de esta gran fiesta turística a los líderes e integrantes de las asociaciones turísticas y tour operadores a los amigos de los medios de comunicación nacionales e internacionales y a todos quienes nos ven en otras latitudes del mundo amigas y amigos del turismo los mexicanos Debemos estar orgullosos de la riqueza natural y cultural que heredamos de nuestros antepasados con la enorme responsabilidad de ser salvaguardas de esta invaluable actividad y sobre todo del patrimonio turístico que a su vez será un legado para las futuras generaciones. Ha sido una premisa para el gobierno que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacer del turismo una herramienta de reconciliación social que permita a los habitantes de nuestro país ser partícipes de una manera justa y equilibrada de las bondades de la noble actividad turística. Pero también... Debemos ser corresponsables en su consolidación como palanca de desarrollo, en la protección del medio ambiente y en el respeto y rescate de nuestra identidad histórica, cultural y gastronómica. Los 132 pueblos mágicos son pilares de la política turística nacional y en un esfuerzo de alineación sin precedente en su historia estructuramos un marco colaborativo con las demás dependencias del gobierno federal con los estados y municipios así como con el sector privado y social para impulsarlos como el nuevo rostro del turismo de México donde se muestra el patrimonio más íntimo y la verdadera identidad que nos caracteriza como mexicanos. Como consecuencia de ello, recientemente se publicó la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, documento rector que nos permitirá transitar de un esquema fundamentalmente basado en infraestructura a un modelo integral de gestión innovador con una orientación transversal hacia la sostenibilidad y la integración de todos quienes estamos involucrados en esta maravillosa actividad bajo esta filosofía los pueblos mágicos deben ser ejemplo de transición de un desarrollo turístico a un turismo para el desarrollo donde el bienestar de los residentes y visitantes sean el centro de toda nuestra acción en este sentido reitero ante todos ustedes que los pueblos mágicos son protagonistas en esta transformación histórica del turismo y apostamos por convertirlos en destinos ejemplares en el mundo al inicio de la actual administración la Feria de Pueblos Mágicos se elevó a rango de Tianguis y como Hidalgo con Huasca de Ocampo fue el primer estado en contar con un pueblo mágico, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de esta entidad Omar Fayad acordaron otorgarle la sede permanente bianual de este magno evento que en, mi, en el año 2019 tuvo su primera edición en la ciudad de Pachuca con la asistencia de más de 150 mil personas superando todas las expectativas En el 2020 la pandemia ocasionada por el COVID-19 cambió nuestra vida paralizando casi la totalidad de las actividades del quehacer humano, entre ellas la turística. Ante tal adversidad, respondimos con innovación y creatividad. Es así que aprovechando las modernas herramientas tecnológicas, llevamos a cabo la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos en forma digital con San Luis Potosí como estado anfitrión, logrando la participación de 30 países, quienes descubrieron en los pueblos mágicos un nuevo mercado y una alternativa diferente para la práctica del turismo. En esta ocasión, capacitamos a más de 8.000 personas relacionadas con la actividad turística y se Concretaron más de 13 mil citas de negocios y se generó una derrama económica superior a los 125 millones de pesos. Y hoy, en coordinación con el gobierno del Estado de Hidalgo, encabezado por Omar Fayad, ponemos en marcha con gran alegría la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, al igual que en sus dos pasadas ediciones, dispondrá de áreas destinadas a la oferta turística de cada uno de los 132 pueblos mágicos, espacios de capacitación con la participación de más de 50 ponentes de talla internacional, expertos en temas tan diversos como marketing, gastronomía, políticas públicas programas de apoyo al turismo, financiamiento, mejoras eh, en las prácticas turísticas, entre otras. Pero también, amigos y amigas, habrá un bazar artesanal, donde se pueden adquirir los productos elaborados por las manos mágicas de nuestros queridos artesanos y artesanas. Sitios también para hacer negocios, desde luego, con los pueblos mágicos, aspecto que es preciso resaltar ya que representa una valiosa e innovadora forma de realizar esquemas de comercialización para beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa en estos destinos tan maravillosos. También habrá novedosos módulos de medicina tradicional y también como otros elementos de innovación, el evento es totalmente incluyente. Es decir, está diseñado para que cualquier persona con alguna discapacidad tenga acceso sin ningún problema a los recintos. Amigos y amigas, hoy más que nunca en nuestra historia los pueblos mágicos son piedra angular en la recuperación económica de las localidades, también de los estados y regiones del país, y por lo tanto, una fortaleza para el sector turístico de nuestro país. La pandemia no será una limitante para seguir fortaleciendo a estos enigmáticos destinos símbolo de nuestra identidad. Trabajemos unidos sin descanso, en su revaloración y dignificación y más aún en el mejoramiento de la calidad de vida de su gente. ¡Vivan los pueblos mágicos! ¡Viva el sector turístico! Y desde luego, ¡viva nuestro querido México! ¡Mucho éxito! Le damos las gracias al licenciado Miguel Torruco por tan importante mensaje. Y le agradecemos también por todo el apoyo y esfuerzo que junto con su equipo de trabajo ha puesto para llevar a cabo este evento. Y hablando de visionarios, me complace presentarles a un hombre que ha fortalecido el turismo en nuestro estado, que ha fortalecido la visión de los pueblos mágicos teniendo en Hidalgo al primer pueblo mágico de todo el país desde el 2001. Les estoy hablando de Huasca de Ocampo quien hace unos días cumplía 20 años con esta denominación. Escuchemos a continuación el mensaje de Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Adelante, gobernador. Amigas y amigos, hoy nuevamente les damos la bienvenida a nuestro bello Estado de Hidalgo, para nosotros es un placer ser anfitriones nacionales del Tianguis de Pueblos Mágicos. En 2019, Hidalgo fue distinguido como sede bienal de este Tianguis, esto gracias a la designación por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien reitero mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo que a lo largo de su administración ha brindado al pueblo hidalguense. Por ello, con mucho entusiasmo, ...en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal a cargo de mi amigo... ...Miguel Torruco, quien también ha sido pieza fundamental del desarrollo turístico en México... ...y en especial en el impulso de nuestro Estado con acciones de promoción... ...por las cuales le agradezco enormemente. Hoy, para mí es un gusto presentar la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2021. Debido a las limitaciones derivadas de la pandemia que aún enfrentamos... Esta edición se realizará a través de una plataforma digital que se mantendrá activa todo un año. La importancia del Tianguis radica en la trascendencia de que el Programa Nacional de Pueblos Mágicos ha tenido desde el nombramiento del primero de ellos que fue en nuestro municipio hidalguense de Huasca de Ocampo hace ya 20 años. Desde entonces los pueblos mágicos han permitido la democratización del turismo, es decir, que viajar sea una actividad más inclusiva, más cercana, pero sobre todo accesible para todos. Al mismo tiempo, la estrategia de pueblos mágicos también significa un impulso y consolidación del turismo social en el país al promover formas de viajar que mejoran las condiciones de vida de la población, fortaleciendo la vida comunitaria. Este turismo promueve empleos locales, genera derrame económico, en las localidades, conserva su entorno ofreciendo servicios sustentables, cuidando el medio ambiente y acercándonos a la naturaleza. Además, los 132 pueblos mágicos ofrecen un mayor abanico de posibilidades que no se limitan únicamente al turismo de playa. Son destinos que ofrecen posibilidades diferentes a los destinos tradicionales del turismo mexicano. Son sitios de gran riqueza arquitectónica con una vibrante presencia de culturas y tradiciones populares así como prehispánicas que nos arraigan más a nuestra herencia mixta que ha hecho grande a nuestro país. Podemos decir que los pueblos mágicos son la nueva apuesta al turismo de México para el siglo XXI. Son el nuevo rostro turístico de México en el mundo. De acuerdo con las encuestas publicadas, el 81% de los viajeros mexicanos preferirán los destinos nacionales después de la pandemia, muy por encima de los destinos internacionales. Los pueblos mágicos se han convertido en destinos seguros que permiten a los viajeros nacionales llegar a ellos en su propio automóvil y vivir una escapada de fin de semana. Los pueblos mágicos son una eficaz herramienta que impulsa la reactivación económica al interior de nuestros estados a través de los restaurantes, comercios, transporte, hospedaje, etcétera. Para esta tercera edición contamos con la presencia de los prestadores de servicios turísticos de los 32 estados de la República y de los 132 pueblos mágicos de México. De igual manera esperamos la participación de millones de potenciales turistas que buscan descubrir rincones de magia, tradición a precios accesibles y con servicios de gran calidad que te hacen sentir como en tu propia casa. Este evento digital ofrece a los asistentes una experiencia tecnológica única, un entorno completamente inmersivo. El Tianguis está integrado por ocho módulos de entre los que destacan el pabellón de los 132 pueblos mágicos, el pabellón de negocios y el pabellón gastronómico. Así como el pabellón para nuestro país invitado que en esta ocasión es Qatar. Agradezco mucho al embajador, excelentísimo señor Mohamed Al-Kawari, toda su disposición para participar en este escaparate que reúne lo mejor del turismo de México para el mundo, reafirmando con ello su compromiso con la reactivación económica de nuestras naciones. Qué gran orgullo escuchar que usted, señor embajador, se exprese de México como un paraíso terrenal. Con esa generosa descripción invitamos a todos a visitar México y por supuesto al estado de Hidalgo. El próximo año, Qatar será sede de la 22 edición de la Copa Mundial de Fútbol y les deseamos el mayor de los éxitos. Retomando las bondades de esta plataforma, los turistas podrán descubrir 132 opciones para visitar, rutas, tours, gastronomía, servicios, experiencias 360, que habrán de disfrutar en su propio país. A su vez, los operadores y prestadores de servicios contarán con una importante exposición de su oferta turística, de los servicios que ponen a disposición de los viajeros por medio de sus hoteles, restaurantes, bares, balnearios y demás opciones de recreación y de diversión. En esta ocasión, Hidalgo es una vez más el corazón y el punto de partida de los Pueblos Mágicos. No solo por tener al primero de ellos, sino porque hoy contamos con siete que son preciosas joyas para el turismo local, nacional e internacional. Aprovecho para invitar a los protagonistas de este tianguis de Pueblos Mágicos a conocer no solo estos hermosos destinos, sino a descubrir a Hidalgo Mágico. ...un estado con una gastronomía diversa... ...declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...así como la Comarca Minera... ...designada como Geoparque Mundial también por la UNESCO. Hidalgo es mágico como lo es México... ...y los 132 pueblos que hoy nos reúnen en una misma sede digital. México es alegría, pasión... ...pero también es hogar de espléndidas playas... ...maravillosos bosques pintorescos pueblos de colores y sabores únicos. Los invitamos a festejar juntos en este Tianguis Digital de Pueblos Mágicos toda la grandeza de nuestro país. Conozcamos las 68 lenguas indígenas, las 32 entidades federativas. Crucemos los mares, abracemos a los más de 128 millones de habitantes en un solo México que hoy se hospeda en Hidalgo, en este tianguis digital. Los esperamos con los brazos abiertos, porque ustedes le dan vida a nuestros pueblos mágicos, porque la verdadera magia está en nuestra gente. Muchas felicidades y muchas gracias. Hidalgo Mágico Hidalgo crece contigo. Gobierno del Estado de Hidalgo Gracias por esos emotivos mensajes de nuestras autoridades e invitados Me permito expresarles de manera personal el honor que es para mí darles a ustedes la bienvenida a este acto de apertura a este importante evento que nos convoca cada año sin más preámbulos, demos inicio a este magno evento inaugurado a partir de este momento, el Gran Tianguis de los Pueblos Mágicos Hidalgo 2021. Este es el México que nos representa. Este es el México Mágico. El 2019 nos dejó un exquisito sabor de boca con la presentación del primer tianguis de pueblos mágicos a nivel nacional. Este 2021 nos permite llevar una vez más la felicidad en mano y ver girar libre al reguilete multicolor. Nos brinda un abanico de posibilidades infinitas que se funden con el viento, una corriente que recorre el país. Nos deleita y nos invita a reconocer el íntegro esfuerzo, de 11 nuevos poblados con símbolos y leyendas. Historia que en muchos casos, han sido escenarios de trascendentes anécdotas para los mexicanos. Y que en estos dos años, da legal reconocimiento a 11 nuevos lugares con identidad nacional que ocultan pasiones y sueños en cada rincón con una magia que emana de sus atractivos principales Esto es el México Real Esto es el México Mágico Déjate llevar por el suave viento que con fuerza se acelera disfrutando de la geografía perfecta y extraordinaria que nos brinda el suelo patrio Una ruta con 132 historias por descubrir Así como belleza natural, singular y única, representativa de cada destino. Portales llenos de arquitectura, artesanía y tradición. Magnificencia en cada cumbre, montaña y bosque. Inigualables desiertos y valles que gritan aventura. Adrenalina e increíbles vistas panorámicas. Características fundamentales de paisajes llenos de peculiaridad, coloniales y misteriosos. toda la extensión de la palabra, edificios coloniales, tan hermosos como un libro de cuentos, campos vinícolas, delicias gastronómicas para los paladares más sofisticados, manantiales con propiedades curativas, un microcosmos de riquezas minerales, legadas por los dioses y con una espléndida arquitectura religiosa. atractivos turísticos ejemplares que arropan a sus visitantes con lo más especial de nuestras raíces, condiciones ideales para practicar cualquier deporte acuático y ceremonias ancestrales que enmarcan escondidos entre sus brazos selvas que son sinónimo de alegría y calma. México es tierra de paraísos, lánzate a la conquista de espectaculares escenarios. Hidalgo, marcó un antes y un después con su historia y tradición al ser un referente y convertirse en cuna de pueblos mágicos. Siendo designado como estado sede permanente de esta hermosa fiesta. Una distinción para nuestra tierra y nuestra gente. Vivir en el fascinante mundo digital de hoy, nos permite crear experiencias que nos dan alcance a las maravillas místicas y escondidas de cualquier parte del globo. Y el viento de la bella Erosa, gira a nuestro reguilete en diferentes direcciones, trasladándonos a tierras lejanas, de un entorno idílico y lleno de magia del Medio Oriente. Real del Monte Hidalgo, como padre del fútbol en nuestro majestuoso país tricolor, comparte la pasión y amor de este hermoso deporte con nuestro invitado especial, quien tiene el honor de convertirse en sede principal, en este caso, de la décimo edición del evento de balonquín más grande del mundo. La Copa Mundial de la FIFA 2022 Los pueblos mágicos no son solo un legado para el pueblo mexicano, sino para la humanidad Y este año, junto al embajador de Qatar en México, Mohamed al kuwari Estamos orgullosos de tener a su país como invitado que al igual que nuestra familia hidalguense, está comprometido con el turismo y la reactivación económica de su propio hogar. ¡Que viva Qatar en México! Unidos por el fútbol y el turismo. Con ayuda y estrategia del gobierno federal, el gobierno del estado de Hidalgo, Encabezado por nuestro líder, el licenciado Omar Fayad Meneses, y a través de la experiencia de los secretarios de turismo a nivel nacional y estatal, Miguel Torruco Marqués y Eduardo Baños Gómez, los días de fiesta están de vuelta. Un reto enorme que precisa nuestro máximo esfuerzo. Sin embargo, estamos listos para enfrentarlo cumpliendo nuestras expectativas. Confiados y seguros que este formato virtual te dará una experiencia única en tercera dimensión. Nos permitirá alcanzar los objetivos y el éxito dentro del país y en todo el mundo. Un evento abierto para hoteleros, transportistas, líneas aéreas y todos los prestadores de servicios turísticos de la República. Recuperando así, el ritmo del crecimiento turístico y económico del país. Esta pandemia nos deja un gran aprendizaje. Estar preparados para el cambio. La naturaleza y el ser humano deben estar en armonía, moviendo a nuestro reguilete en dirección hacia un turismo responsable. México y el mundo nos levantamos por ti, por mí, por nosotros, por quienes somos mexicanos. Despierta tu espíritu. Cautívate de corazón con los grandiosos e impactantes ecosistemas de este enigmático país. Vive la leyenda. Vive el destino. Vive la mezcla que hace de México un país con gente valiente y cariñosa, que con fuerte intensidad, tiene como emblema la unidad y el amor mutuo. Vive en México en tus sentidos.